Señores, en lo urbano, J Balvin, una de las estrellas que ha venido aquí a grabar con Toquilla. ¡Halo, buenas! ¡Halo, buenas tardes! ¡Buenas! ¡Halo! Eh, oye, la señora que, que habló ahorita sí. es que esa niña se ve tan bella ¿eh? y ella, como no se puede quizá poner este decote porque es una señora mayor. O una tipa mal formada. Y ella se ve tan elegante. Camila sabe quién le habla a ella. No sabe. Te ah. adoro y te admiro. Tu tía querida, Ana Antonia. Ay, Pónate gracias, mucho, tía. Te amo. <risa> Igual la te amo. Gracias, tía Antonia. Compartir muy pronto de tía. 809-725. De la tía, oíste. Yo no ella no me ha presentado la familia. Oye, opine pines. transcurso del programa, la prenda de vestir que tiene Camila hoy que ha sido muy, muy criticada. Hoy, sí, la ahorita le damos un closeo cuando termine sí. el programa de cómo ella anda vestida. Como iba, como le iba diciendo, es lo buena. Sí, buenas. Sí. Buenas. Dígame. Buenas. Esa joven está muy bien vestida. Gracias, gracias. gracias. Lo que pasa es que. Lo que pasa es que estamos en un país donde si te viste con poca ropa está mal y si te pones mucha ropa eres una monja, pues está bien. Eso es así, gracias. Así sí. es, así es un aplauso. Sí, eso aplauso, usted está empujando muy duro. Eh, pues puede seguir llamando, yo soy cinco. ¿Está de acuerdo usted con la ropa que cae Camila hoy? Es eh, una niña elegante. Atención a la tienda hoy, que la que, si que, lo que pase por aquí. que pase por aquí la gente de la tienda, tú le dices. Claro. Y ¿Qué? que nosotros también vestimos. Ah, <risa> señores, Balvin, una de las estrellas que ha venido al la República Dominicana a grabar con Toquilla. Ay. Parece que ha llamado mucho la atención. Eh, esta, esta dama, esta joven. De, de, de la música urbana. Jay Balvin se encuentra en el suelo dominicano grabando el videoclip de un tema en colaboración con la rapera Criolla Toquilla, el cantante colombiano, quien presumió que se compró su tercer avión. Estuvo en un barrio de la capital dominicana grabando con la controversial artista. En varias fotografías y videos que circularon en las redes sociales se pudo apreciar que Balvin investía una simulación del antiguo uniforme de las escuelas dominicanas. La presencia de multi, multipremiado artista desató la locura en las personas que se encontraban alrededores donde se rodaba el video. En el video que graban, los artistas también participará en el, el, la Instagram dominicana Chiqui Bombón. Vamos a ver las imágenes. Cuando él llega. ¿no? Ahí está el colombiano que se ha dado grande. La seguridad siempre son los de Santiago Matías. ¿Qué será? Sí. <risa> parece, que él, parece que Santiago tiene una agencia de seguridad aquí. Porque cuando llegan los artistas, ellos van allá al aeropuerto y te buscan. Claro. Y el camarógrafo, el otro, y sí. flaquito, siempre andan en eso. Parece sí, que hay contra, lo contratan brin, Brindan esos servicios. Brindan también. esos servicios. Santiago es un negociante. Santiago no anda en esa. No, porque cualquiera se organiza. Seguridad claro. personal, porque usted no tiene que tener una pistola para hacer seguridad personal. Claro. Es que no le lleguen. Hay diferente seguridad. Claro, y vehículos no... también. Claro. Y tiene varios vehículos y Santiago te gané un aparataje desde el aeropuerto, te hace una caravana, mira. que No, no anden eso, Santiago hace de su negocio. Ahí está y se, se está dando se está dando a conocer. Parece que eh, eh, le gusta su música. Y el Baldwin que colaboraron, también las conexiones. Que es. puede tener, porque no solo es el artista, es el equipo de trabajo. El equipo sí. de trabajo, Siempre la lo he dicho, y ese tipo de cosas. El ¿De equipo detrás, de trabajo. De, de hay, un hay una mente de maestra que está logrando todo eso. Saluda a Raimi Paula. ¿De de vida, no, corra, sí. ¿Cómo que se llama? Raimi Paula, el manager de Toquich. Raimi, Raimi, Raimi, Raimi Paula, Raimi Raimi ahí duro. está. Muy duro. Medio troteado, bebé, algo. Es más, Algo así. <ríe> sí, es como heavy metal, como cosas así. Es bacano, loco. Sí, como The Ground. Es <risa> bacán. <risa> <risa> sí, él, él, él es raro, pero es bacán, Sí, sí, yes. son personas como que, como de lo metal, como Una así. vaina así. Sí, él tiene el pelo largo. excéntrico vaina. como excéntrico sí. que se dice la palabra. Sí, por eso es que tú ves que tu kicha tiene esos colores en los videos, de, de, de, de vainas raras. Eso es todo manejado por hoy, Pero Remy Pablo Es muy creativo hoy en esa área. Sí, tiene de, un... Uh, vainas raras, vainas que sí. Pero no los espacios, ¿cómo es ¿El, el que se viste de amarillo de ellos? Eh, sí, yo no sí. sé cómo que se llama, pero El que, que tiene como el coso el, el paro. Sí, porque ese es el logo de ellos. El logo de ellos, ellos tienen como una mascota. Yo como un equipo ¿Un de pelota. ¿Un alien? ¿Un, un alien, ese es el logo un alien, de ellos, sí, un, un alien. alien. Sí, ellos vinieron aquí con los baños de Toquicha. Eh, hubo uno que me dejó en vito. Ay, pero está todo. <risa> <risa> <risa> <risa> la que me la Él no sabe tira. a quién dejó en visto todavía. <risa> No, pero desde que salió, pues, esta. Bueno, está este featuring de ellos dos, pues ha causado el boom en redes sociales. Incluso eso que decía Néstor, que la vestimenta que él tenía, se puede decir que era como el uniforme de la escuela. el uniforme de la escuela. Hicieron meme de eso, dije cuando, cuando en la escuela había de color y tú no te acordabas. Y tú no te acordabas. <risa> Real. Verdad, tú, sí. tú, una pregunta, ya que estamos hablando, tú yo ya te estudias en escuela pública. No. ¡Ay! Y a pregunta ¿y, ¿y entonces, entonces cómo tú.? En la colegia se había de colores. Pero no iban con ese uniforme. ¿Tú nunca te pusiste ese uniforme, eh, No. ¿Nunca? Porque si era no fiel, pues la pública no iba no a poner. ¡Pah! ¡Pah! ¡Pah! No, tu no tuviste <risa> infancia, Camila. Tú. Pero, Pero ella no. se la pregunta. Oye, oye lo que. <risa> <risa> ¿Estudiaste <risa> en escuela pública? No. ¿Y nunca te pusiste uniforme? Sí. ¿Tienes que decirle que Sí. No, por allá porque se lo puso en un video o algo. ¿Para qué? No. Claro, J bye J Jay, by en escuela pública aquí. No, Sin embargo, yo no soy. ¿Qué puso video bien. voy a hacer? yo va a ponerme su uniforme, oh, Oye, claro, y hay no. muchos videos. No, dice Camila, no. No. Venga no. dónde estaba. Ya, Camila, pues tú no tuviste infancia y tú no te pusiste. No, yo estudié en colegio. De... Fue. Ese uniforme fue épico. El el todavía tengo yo camisa allá. En el San Martín de Porri y de No, eso no, yo nunca usé eso. Sí. Gracias a Dios. Eso es raro ese uniforme. No, yo lo no estudiaba de noche, ¿Eh? cuando yo estudiaba de noche en el liceo, me ponía el uniforme ese, oh, yo, me, yo, yo la era vida. bacano, yo lo combinaba con una gorra del mismo color, unos tenis del mismo, azul, igualita azul con blanco. Ah, pues era de los evitos que iban a la escuela, hacia Controlando, hey. Controlando el liceo. ¿Cómo? Que la belle baby. Se, con el pelo, belleza. Buenas belle. noches, profesora. Disculpe, estamos aquí, somos de del FJ14. De no. FJ14 y venimos a exhortarle que al toque de la tercera hora estaremos movilizándonos por esas reivindicaciones que no han cumplido con el liceo. yo ustedes saben, el toque de la tercera hora estaremos prendido en candela allá afuera. Ya saben, lo que tienen motores allá atrás, viéndolo. ya <risa> Eso era el liceo. Viene con eso desde el liceo. Eso no es que dique. Es ahora que sí. estamos sí. Por Yo no. Flaco. Yo era de lo que me sentaba atrás esperando que se. Hello, quiera. buenas. Hello. Telenor. Sí. Sí, buenas. Sí. Bueno. Ariel Polanco de este lado. Hey. Hermano, un abrazo. Mi mentor, Ariel Polanco. ¿Cómo estás, hermano? Todo bien, todo bien. Tú sabes que, que, que te dije que te iba a monitorear. Sí, y sí, sí, gracias, gracias. Me estoy para el programa, para nosotros. Un, conce, un concepto innovador y, y que le hace falta no solamente a las tardes, sino a, a San Francisco. Y ustedes lo están haciendo muy bien. ¿Qué es lo que me están eh, eh, jodiendo tanto con, con, con esa niña? ¿La ¿Eh, niña está bien? Ay, ahí está, gracias. ahí está. Un aplauso, Ariel Blanco. Eh, para nosotros es un placer, hermano, que usted esté. Eh, viéndonos de su casa, de su hogar, un abrazo y sabe que cariño y respeto, y, y lo admiro mucho. Siento sumamente feliz de que ustedes estén haciendo ese tipo de trabajo para desligar de los conflictos actuales al a público, que, que eso hace mucha falta, porque lamentablemente en la sociedad dominicana, espérate, déjame callar la boca, mamá, hablen un poquito, más. Estoy, estoy, estoy llamando por un programa de televisión, dile que hablen un poquito más. Sí. Ay, Dios mío. <risa> Pero sí, sí Le hace mucha falta eso Y ustedes son los protagonistas De darle alegría a, a la sociedad Muchas gracias, gracias. Muchas gracias hermano eh, Amable nuestro productor le, le manda un saludo y un abrazo Usted sabe que está querido Y lo vamos a traer para acá un día Para que pase un día con nosotros Aquí Ariel Polanco Claro, Ariel Polanco Un animado un locutor sí. eh, de, Comenzó desde joven aquí eh, siendo locutor... del toque de, de, de, de queda también de la noche. Participó en muchos programas radiales sí. y es una persona muy joven, muy preparado. Voz, voz comercial de muchas empresas... Aquí claro, aquí en San Francisco de ¿eh? Macorís, y por el cual yo he aprendido mucho lo que es la animación en tarima y lo que es la locución. Gracias, a Ariel Polanco que siempre dice presente, cuando yo lo llamo, puede estar acostado, pues los nervios me caen a mí con llamar a todo el mundo antes de la, de la tarima. <risa> ¡Ariel, estoy aquí! ¡Mueve! ¿No entiendes? Entonces eso se le agradece, y para nosotros el Equipo de Los Sosobrosos es un placer que personas profesionales y, y de buen corazón siempre estén pendientes a, al programa. Por eso nosotros nos esforzamos, y la producción para que esto sea para todo público. Así es. Entonces, eh... Ok, entonces, no, para terminar entonces el tema eh, Discúlpeme ahí eh, ¿Qué creen que va a pasar con Toquilla ahora con este Junto con Bilba? ¿Le, no, ¿Le va a ir bien o le no, va a ir No, mal? no si, si no Si no <risa> es Hello, buenas. buenas Buenas tardes Buenas Buenas tardes, buenas tardes. Hey, bye. Yo soy un de sí, sea, que se lo de ustedes. Y más a ese clave de bello que está ahí en el medio. dice muy bien ahí. Ella pide tener el cinto siempre. Y yo no para. Hizo bien. O sea, todo lo que ella viste bien. Mi nombre es William García, de Santander de si la Para adelante, muchachos. Muchas sí, gracias, gracias, muchas gracias. Sí, muchas es. gracias por el halago a nuestra compañera Camila. Y Gasoy no puedes ponerle allá solo. <risa> <risa> ¿Eh? Eso, eso es Rafaelito felito que está celoso. Pobre poricón, ¿cómo, eh? No, no, no, Gasso queda callado. O quité la mascarilla para yo no voy a echarle la culpa. Oh, oh, oh, oh. Ay <risa> No, pues está, está bien. <risa> Él cree que no viene, no toque de queda de nuevo. <risa> No, ah, ahí que lo vamos a empuñar en ¿eh? la huellita, señores. <risa> se entonces, de, de, de Toquicha, ¿le, le va a ir bien con J aquí? Depende, y con, y con, No, no, no, no depende si es plebería, se queda donde está. Uh -huh. Uh -huh. Pero si es algo de colores, como J Barbie le gusta, sí, sí. se va internacional. Ella. Es así. Es mi pensar.